Bueno, si algo nos caracteriza a los primates, es que tenemos como un instinto de apego. Como que nos juntamos entre nosotros y, sobre todo, los bebés. Los bebés en los primates están apegados a sus cuidadores no porque los cuidadores les alimenten, sino porque los cuidadores desencadenan el desarrollo de una disposición innata de los bebés a buscar la cercanía con un protector. Esto es un comportamiento muy diferente al que tienen el resto de, de mamíferos. Cuando hay una amenaza, los bebés mamíferos tienden a ponerse a salvo ellos, buscan la manera de ponerse a salvo. En los primates pasa algo diferente. Los primates buscan la protección de un adulto. Y es el adulto el que les pone a salvo. Bien. Luego, aquí hay un elemento que tenemos que tener muy en cuenta en los traumas. Una cosa es qué me sucede y otra cosa es cómo me han cuidado durante ese trauma. Para que se desarrolle ese apego, esa confianza del bebé en el cuidador, se requiere que el cuidador perciba, entienda y responda de manera oportuna y efectiva a las señales reales que envía el bebé. No es estar allí, ¿bien? Es que el bebé sienta que le estás entendiendo y que estás haciendo lo que él espera para sentirse seguro. ¿Bien? O sea que va un poquito más allá de la simple presencia. Los bebés eh, que desarrollan apego seguro es porque los cuidadores han demostrado que son confiables. Que cuando el bebé los necesita, el cuidador está ahí dándole aquello que el bebé necesita. Y esto es lo que va a determinar la calidad de las relaciones posteriores de ese bebé cómo va a interactuar con los demás seres que hay en el mundo. Es decir, aprendemos cómo relacionarnos, cómo apegarnos, cómo amar a los demás. Bien, estas relaciones de apego al final se convierten en la base del desarrollo de, por un lado, la personalidad, por otro lado, la regulación emocional, porque... Ese protector es el que me va a ir enseñando cómo gestiono esas emociones que hago con ellas. Y la formación de representaciones mentales tanto de uno mismo como de los demás. Es decir, si yo soy bueno, si merezco ser querido, si los demás son amorosos, si los demás son una amenaza. Todo, todo eso, toda esa información se va desarrollando en base a... ...esa relación de apego con nuestros jugadores más cercanos. Y esto... ...tanto es así que hay un estudio que dice... ...que la, ciertas experiencias que podemos tener en los primeros 12 a 18 meses de vida... ...luego evocan en los maestros, en los primeros años de escuela primaria... ...y en los amigos y compañeros que te traten de manera exacta a cómo te trataron en esos primeros meses de vida. Es como que el niño atraería ese tipo de trato. Y esto es muy importante, porque lo que quiere decir es la víctima está programada como víctima y atrae a la gente que la va a tratar como víctima. Luego, la víctima tiene que sanarse a sí misma para eliminar ese patrón que atrae ese tipo de contacto. Eso es fundamental, porque si no, no va a salir de ese estado. Es mucho más importante que se sane ella, que sane esos patrones, que no que la protejan del exterior. Si sana el patrón, no necesita ninguna protección, ya no atrae a ese tipo de personas. Y esto es muy instintivo, ¿bien? De hecho pasa en los animales. Los predadores no buscan a los animales más fuertes, buscan a los más débiles. Los detectan y son esos a los que van a intentar capturar. ¿Bien? Pues esas vivencias que tenemos en nuestra infancia son las que determinan si nosotros nos sentimos como seres confiados y fuertes, o nos sentimos como víctimas vulnerables. Y de ahí vamos a empezar a proyectar esa información hacia afuera y vamos a traer determinadas personas que encajan con esa información. Esto yo sé que es polémico, según lo he contado, ¿bien? pero cuando lo enfocas así, encuentras una solución completa. Sanas ese patrón, desaparece ese tipo de situaciones de tu vida. Bien. La otra manera es, bueno, te protejo, pero ¿hasta cuándo? Toda la vida. ¿Y tú vas a poder expresarte equilibradamente y vas a poder crecer con ese patrón de víctima, de sentir que eres vulnerable? Pues difícilmente. Bien. Bueno, tipos de apego. Se han hecho estudios y entonces se han catalogado diferentes maneras que, eh, en la que los cuidadores tratan a esas crías. El primero sería el apego seguro, que son eh, las crías que han tenido una experiencia totalmente equilibrada con sus eh, protectores. Entonces, las crías son activas para iniciar un compromiso, es decir, para renovar ese contacto con el cuidador. Son ellas las que salen hacia afuera para contactar. Y las sensaciones que tienen es que son dignas, sus emociones valen la pena, valen la pena expresarlas y sienten que van a ser aceptados por los demás. Porque lo han sido por sus protectores. Luego tenemos el apego sobre el protector. El apego sobre el protector se desarrolla cuando el cuidador trata de evitar constantemente cualquier situación de posible sufrimiento en el niño posible, porque eso lo interpreta el cuidador. Y cuando es sobreprotector, lo que intenta es que no le pase al niño lo que me pasó a mí. Luego, te está, el, normalmente el sobreprotector se está moviendo desde sus heridas. ¿Qué ocurre cuando haces eso? Pues que el niño no sabe hacer nada solo. Siempre necesita a alguien que le ayude, porque no ha desarrollado esa seguridad. También tenemos el apego evasivo, que se desarrolla cuando tienes ahí a tus padres, tienes a tus cuidadores, pero no te dan exactamente lo que necesitas. Cuando tú necesitas un apoyo determinado, pues aunque esté ahí el cuidador, no te... o percibes que no lo recibes. ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Pues que es, empiezan a sentir que si no han recibido esa ayuda específica cuando eran pequeños, pues entonces para sobrevivir es no necesitar nada de nadie. Porque no te van a dar lo que tú estás buscando. Para eso es mejor que tú lo encuentres. Más. Apego ambivalente. Sería cuidadores que a veces pues están ahí, te dan el apoyo que necesitas en ese momento, pero hay otras veces que no están. ¿Qué se desarrolla? Pues personas que son inseguras en las relaciones. No saben si esa persona que les ayuda en un momento va a seguir ahí, ayudándoles. Bien, y eso puede llegar a desarrollar en las relaciones eh, íntimas pues la incapacidad de confiar en el compañero, en la pareja. Porque en algún momento sientes que, que no va a estar. Entonces puedes llegar a decir, pues, antes que sufrir, porque no está, me voy yo. Y siempre estás continuamente buscando la pista de cuándo no va a estar. Y por último tenemos el apego desorganizado, que según estos estudios tiene más o menos el 20% de la población, ¿Mm? porcentaje alto. El apego desorganizado se desarrolla en bebés que están sujetos a conductas atemorizantes o abusivas de los cuidadores y entonces se desarrolla en ellos un conflicto. Por un lado, mi tendencia es acercarme al cuidador, pero... También tengo miedo de él porque ya he recibido daño. Bien. Eso genera como una esquizofrenia en tu mente. Quiero acercarme a la persona que me castiga. ¿Qué provoca? Pues que al final yo no voy a poder regular mis emociones. Mi identidad se fractura porque hay una parte de mí como que quiere hacer algo que la otra parte tiene mucho miedo que haga. Voy a tener una carga emocional muy alta. ¿bien? Todas esas situaciones en las que mi cuidador me ha hecho daño son traumas y por lo tanto voy a tener una sobrereactividad emocional. Y a poco estrés que haya... Mi cerebro no voy a pensar con claridad. Luego mis decisiones van a ser catastróficas en ese momento. Y lo que voy a intentar es obtener lo que pueda del otro en el momento que pueda. Porque es lo que podía sacar de mis padres. En algún momento me trataban bien. Disfruta ese momento y saca todo lo que puedas porque al siguiente pueden venir los palos. Bien. Son personas que no pueden confiar en los demás. Y por lo tanto ellas no son confiables. Pues esto al final va a generar dos tipos de trauma. Por un lado tenemos las personas que están hiperactivadas, que son las que están buscando continuamente dónde está la amenaza. Están en continua respuesta de lucha o huida. Y por otro lado vamos a tener a las personas que están paralizadas, no pueden luchar, no pueden huir, luego se desactivan para ver si sobreviven haciendo pasar por muertos. Y este tipo de traumas, estar por un lado eh, relacionada con disociaciones y depresiones, aunque las depresiones tienen eh, varios grupos con características diferentes. ¿Bien? Por un lado tendríamos depresiones que estarían relacionadas con duelos, que son depresiones muy específicas y que suelen ser fáciles de tratar. Es simplemente realizar el duelo, vaciar todas esas sensaciones que puedan quedar en ti y se soluciona. Pero luego tenemos también eh, depresiones asociadas a una baja motivación, porque es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro. Está diciendo, no intentes nada porque puedes fallar. Y si fallas es lo peor que puede ocurrir. ¿Bien? También hay otro tipo de depresiones que son como cíclicas. ¿Bien? Porque hay un conflicto entre querer sentirme importante y eh, hacer daño cuando me siento tan importante. Entonces... Eh, cuando estoy en mi fase soberbia normalmente los demás sufren y para controlar y que me vuelvan a aceptar lo que hago es meterme en una fase de vergüenza de lo que he hecho entonces me vuelvo vulnerable y los demás tienden a acercarse cuando ya esté un tiempo en esa fase de vergüenza llega de nuevo la confianza pues puedo volver a mi fase de soberbia. Ya estoy en ese bucle continuo. También hay personas que pueden estar en depresiones por pensamientos rígidos sobre cómo funciona la vida y, por tanto, no hay escapatoria del sufrimiento. Y, muy importante, y este se da mucho en personas mayores, el desempoderamiento. También hay estudios que dicen que cuando a una persona, ya sea porque es mayor, ya sea porque ha tenido un accidente, está enferma, empiezas a ayudarle de una manera que no le deja hacer nada, esa persona al final empieza a sentirse inútil. Y lo siguiente es problemas físicos, empeorar en las enfermedades, problemas psicológicos, y está asociado con muertes prematuras. Y enfermedades y desarrollo de enfermedades. Bien. Entonces, lo importante cuando interactuamos con otras personas es permitir que tengan su espacio, que ellos sienten que valen. Hacer todo por el otro es incapacitarle. Bien, pues sobre esos tipos de apego y esas consecuencias traumáticas de esas experiencias se va a desarrollar, pues, cierto tipo de estrategias para sobrevivir, para que me acepten, para que me cuiden. Alrededor de un tercio de los niños tuvieron cuidadores que no fueron demasiado buenos con ellos. Ya sabemos que el 20% chungo chungo. Pero ya un tercio, 33%, no demasiado bien. ¿Cuáles son las consecuencias? Que esos niños empiezan a desarrollar estrategias para sobrellevar la situación. Una estrategia es apagarse, que tiene que ver con ese tipo de, de depresión, respuesta de parálisis. Me apago y vivo de una manera mecánica sin emociones. Otra posible estrategia es convertirme en un buscador de atención. Constantemente tengo que comprobar que los demás me están aceptando. Que están ahí para mí. Pero si tienes ya el apego desorganizado, no vas a ser capaz de encontrar una manera consistente para responder a tu entorno. No vas a tener una estrategia fija. Vas a estar continuamente Cambiando, viendo qué es lo mejor que puedo hacer. Y como no me suele funcionar, pues tengo que buscar otra cosa y estar saltando. Bien, Bien. si queremos ver algún ejemplo así como más claro, que además podemos ya reflejar en nuestra vida, hay tres tipos de adaptaciones. Bien. Lo que hemos visto antes son como estrategias de supervivencia y estos serían como eh, comportamientos dominantes. Un autor nos dice que, como no podemos hacer dos cosas a la vez, nosotros nos centramos en o sentir, o pensar, o hacer. Por tanto, si no quiero sentir mis emociones, me vuelco en lo mental o me vuelco en ficciones, en ser hiperactivo. Con eso apago mis sensaciones. Luego también es un mecanismo de defensa que puedo emplear. Y podemos ver los diferentes, eh, las diferentes combinaciones. Si no quiero pensar, pues entonces me puedo mover constantemente, de nuevo ser hiperactivo, o dejarme llevar por las emociones. Y si no quiero hacer las cosas, para no equivocarme, por ejemplo, pues entonces... Siento, me vuelvo soñador o me meto totalmente en la mente. Me vuelvo, vuelco en la filosofía, matemáticas, transformar el mundo en mi cabeza. Bien. Así que, si nos vemos en alguno de esos puntos que lo tenemos como más activo, yo soy muy hiperactivo, o yo soy muy mental, pues ya sabemos que estamos huyendo de alguna de las otras dos partes. Y que nos tendremos que acercar a ellas para empezar a reequilibrarnos. Muy bien, pues entonces más o menos quedaría explicado cómo funciona el desarrollo de la personalidad, de los tipos de caracteres de personas. Vale. Pero esto ya es fijo o se puede cambiar. Bueno, sabemos que se puede cambiar.